sobre el tapete a raíz de lo que ocurrió en los premios Oscar ¿qué ocurrió en los premios Oscar? exactamente con la situación de Jada Pinkett que es la esposa de Will Smith que ella tiene alopecia alopecia no sé muy bien cómo alopecia se, alopecia a areata que es una enfermedad que tiene que se le va cayendo el pelo el, todo lo que tiene el cuero cabelludo no sé si en otras partes del cuerpo pero sí Ahí estamos viendo en pantalla. Esa se la diagnosticaron en el año 2018. De a poquito se le hacían como unos parches en la cabeza, lo comentaban en sus redes sociales, que mientras se bañaba o en el transcurso del día se le iba cayendo el pelo. Desconocen el motivo por el cual en el caso de ella aparece, ¿no? Esta... La, la cuestión es que Chris Rock, el presentador, sí, hizo una broma en cuanto a eso. En principio... Eh... ¿A mí me pareció o, o Smith sonrió y como que le causó gracias? No, sé. Al, al principio parecía como que si estuviera armado Porque viste que como ya comentaban en estos premios Suele pasar que los presentadores sean un poco cómicos sobre los chistes Pero después obviamente nos dimos cuenta que no Sobre todo por la cara de, de la esposa de él Se veía que estaba muy incómoda no, y sobre lo que todo por el, el, el golpe que le dio sí, también. a Rob eh, Will Smith Bueno, lo cierto es que, como les decía, por, por todo este suceso eh, el, el tema alopecia se puso sobre el tapete y de eso queremos hablar hoy con el doctor Nicolás Lucisic, que es socio fundador de Hair Recovery y que ya está en comunicación con nosotras. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Mariela? Eh, Marisol? Perdón, Daniela, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas muy tardes. bien, muy bien. Bueno, explíquenos de cero sobre la alopecia. Bueno, te comento. En este caso, eh, claramente lo que tiene este, Hanna es una caída de pelo alopecia significa eso significa caída de pelo pero sin determinar cuál es la causa que uh -huh. ha motivado esa pérdida pero ya lo había hecho público en el año 2018 de que ella tenía pérdida de cabello y que seguramente sus fans la verían con pelo más corto y luego esto no se solucionó y se tuvo que cortar más aún el cabello y finalmente en las últimas apariciones públicas lo hizo con bandana y demás porque realmente el problema se había agravado uh -huh. en el caso que es una alopecia areata, que es un problema autoinmunitario. Es una enfermedad que todavía teme, tenemos que terminar de entender y de estudiar cuáles son las, las causas o los factores que la provocan. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las personas que la padecen eh, lo pueden vincular claramente con algún shock emocional, ah. con algo muy importante que ha sucedido, con alguna pérdida de algún ser querido, algún inconveniente este, en su vida familiar, etcétera. Y posteriormente, esta caída de pelo tiene como dos características que son muy importantes. Una es que la caída de pelo es absolutamente aguda, es decir, es de un día para el otro. Uh -huh. ¡Uy, qué tremendo! Claro, es decir, uno está normal y de repente notas que al otro día se te empieza a caer el cabello de amechones. Literalmente uh -huh. son mechones los que se pierden, pueden ser un mechón único, pueden ser múltiples. Y estos mechones o como agujeros que te va dejando no respetan el lugar del cuero cabelludo, puede pasar en la región de arriba, atrás, a los costados, puede afectar las pestañas, las cejas. Y en casos más avanzados y naturalmente como este, más graves de esta enfermedad, puede afectar a todo este, el, el vello corporal, incluso en los hombres, bigote o barba. Y no tiene preferencia de sexo, puede ser este, tan frecuente en hombres como en mujeres. ¿Y en También? todos los casos es irreversible, doctor? No, como la mayoría de las enfermedades cuanto más rápido nosotros pudiésemos llegar al diagnóstico tenemos más posibilidades de tratamientos. pero hay que dejar claro para no alimentar falsas expectativas que es una enfermedad realmente complicada, como digo tiene un componente este, psicológico muy importante habitualmente tiene que ser tratada complementariamente con un especialista psicológico este, ...en psicología este, para poder ayudar a estos pacientes a sobrellevarlo... ...porque como digo, es una caída de pelo que te deja como muy secuelar... ...que te deja casi impresentable porque no tenés manera de camuflar... Claro. ...y normal puede pasar que estas caídas de pelo se estabilicen... ...entonces luego de varios años de estabilización uno puede ofrecerle un trasplante capilar... ...y en algunos otros casos cuando no se ha estabilizado porque es algo de reciente comienzo... Los trasplantes capilares estarían contraindicados, porque podríamos decirlo coloquialmente como que eh, hay un incendio todavía, los tejidos no están en condiciones de recibir un trasplante y el tratamiento es con lociones, porticoides, eh, cremas, se pueden dar tratamientos también vía oral, inmunomoduladores, etcétera. Pero digo, es un tratamiento bastante difícil. Claro, de. Do doctor, estuve leyendo que hay dos tipos, que son las cicatriciales y las no ¿Cómo, eh, ¿Tiene que ver esto? con ¿Qué significa eso? Una explicación bastante larga como para de, poder darle por esta vía, pero yo te diría en principio, digo para poder dejar un poco de claridad a las personas que nos están viendo y que a lo mejor tienen algún tipo de afección en su cuero cabelludo, yo dividiría en lo siguiente, sexo masculino y femenino. Uh -huh. en, los, en los hombres, de cada 100 hombres que pierden el pelo, 98% de las veces es una, es una cuestión hereditaria. Uh -huh. Es la típica caída masculina que le falta pelo arriba, pero que conserva atrás y a los costados. Y en uh -huh. esos casos los... Uh -huh. son los... Uh -huh. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de una caída de tipo hereditaria y como te digo, es la más frecuente. Es ese tipo de caída que se te empiezan a, a pronunciar las entradas, la coronilla y finalmente terminás perdiendo la parte de arriba. Ahora, este otro tipo de caída de pelo, por suerte, no es tan frecuente, ¿sí? el que ha tenido Hanna, que es una alopecia areata, y mencionabas las, las alopecias cicatrizales. Sí. Eso puede generar pero las alopecias cicatrizales también es otra rareza de la medicina, porque sin, sin haber habido ninguna lesión del cuero cabelludo y no se sabe por qué, el cuerpo comienza a fabricar tejido cicatrizal en un lugar que no se ha lastimado. Entonces los folículos pilosos, dejan paso a este tejido duro, fibroso, poco elástico y se daña de manera irreversible el folículo piloso. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Donde había pelo termina siendo reemplazado por un tejido cicatrizal. Entonces, eh, realmente esos son casos también de muy difícil tratamiento y hay que verlo al paciente y estudiarlo a ver qué ha sido lo que ha motivado este tipo de caída de cabello. Claro, en el caso acá de la mujer de Will Smith, es, fue un, un, despert un despertar, ¿no? Para conocer un poco poquito más de lo que pasa con, con esta enfermedad. Pero eh, no, no tuvo, eh, no se sabe por qué, sí, capaz que una situación de estrés o depende de la situación de cada uno. ¿Hay alguna manera de prevenirlo, por ejemplo, algún control o algo? No, lo que le pasó a Hannah no hay manera de prevenirlo, porque uh -huh. como te eh, comentaba recién, a, a, habitualmente tiene que ver con alguna vinculación con un estrés muy fuerte y posteriormente. Luego de un estrés o de una situación emocional muy fuerte, cada persona reacciona de diferentes maneras y algunos pueden, de alguna manera, hacer focalizar con algún problema cardiológico, el otro puede tener acidez, el otro puede tener alguna sintomatología gastrointestinal y otro se le hace un vitiligo, unas manchas sí, y otros sí. pueden terminar caída de pelo. En cualquier claro. caso, la mayoría de estas enfermedades son como primas hermanas en el sentido que son autoinmunitarias, que claro. no sabemos todas las propias defensas. Te autoagreden. Conclusión, este tipo de caída de pelo, por suerte, no son las más frecuentes, no hay maneras de prevenirlas, pero sí creo, sí creo, de que tanta gente que nos está viendo ahora y que probablemente sufre porque su pelo se va afinando, tiene menos cobertura, ven pelos en la almohada, en la ducha, y generalmente esto genera mucha impotencia porque vamos cambiando el peinado y por ahí ya no sabemos más qué hacer. Es importante que hagan una consulta a tiempo. La consulta es sin cargo, ¿sí? Y esa consulta sin cargo, este, un médico especialista te va a poder evaluar. Y es muy importante saber que hay muchas causas que frecuentemente pueden provocar la caída de pelo. Por ejemplo, trastornos hormonales, algún problema de glándulas tiroides. Todas las mujeres posmenopáusicas es normal que también tengan un afinamiento y menor cobertura de su, de su cuero cabelludo. Y por eso digo, los tratamientos son diferentes según la causa que haya afectado esta pérdida. Doctor, eh, ¿hay eh, edades en las que se dé más comúnmente? O, sí, ¿O puede pasarle a diría... una persona joven, a un niño también? Sí, sí, sí. De hecho, mira, nosotros en GEA Recovery, bueno, hace 27 años que nos dedicamos exclusivamente al estudio y tratamiento de la calvicie. Tenemos ya 40 centros en Latinoamérica, la mayoría en Argentina. Y tenemos un programa ¿sí? este solidario, una vez al año, hacemos cirugías sin cargo para personas que hayan tenido algún tipo de esta patología o también personas que han tenido algún accidente, quemaduras y a veces no solamente han perdido el pelo, digamos, en el cuero cabelludo, sino que también los trasplantes capilares y este tipo de tratamiento con técnicas modernas te permiten volver a recuperar las cejas, el bigote o en la barba. Entonces muchas personas que tienen tejido cicatrizal y que no saben cómo hacer para camuflar alguna cicatriz que lo pueda estar avergonzando o generando alguna deformidad facial, a través de un trasplante capilar se puede resolver y realmente de muy buena manera. Con lo cual son alternativas de tratamientos y lo importante... Claro, pero le preguntaba para... por el tema de las edades. Digo, si se puede dar en un niño, en una persona joven, esto de la alopecia, sí. por alguna sí, perdona, cuestión emocional. En esos programas hemos incluido niños que muchas veces tienen ese tipo de inconvenientes emocionales o por accidentes, te decía... Ah. Las caídas de pelo más frecuentemente normalmente suceden después de los 25 años de edad. Te Diría uh -huh. que entre 25 a 45 años es el core, es de alguna manera es donde tenemos mayor este, frecuencia de caída de pelo y en las mujeres también hay un pico importante, más 50, pero como causa principal, postmenopáusica. Bien. Doctor, ¿usted qué trata con tantas personas que sufren de esto? Lo voy a sacar un poquito de, del tema. ¿Qué opina de lo que pasó con Will Smith, conociendo lo que sufren las personas que realmente tienen esta enfermedad? No, la verdad que fue absolutamente fuera de lugar y sorpresivo, al punto que creo que todos los presentes y todos los que estaban siguiendo esta eh, transmisión en vivo eh, pensaron, como habitualmente sucede, que era algo que estaba guionado, después se supo que no. Pero la verdad que yo creo que todas las personas que sufren la caída del pelo, eh, en algunos más, en otros menos, pero habitualmente hay un impacto psicológico realmente muy importante, este impacto psicológico. Tiene que ver con sufrirlo como una pérdida claro. y tiene que ver, hace unos años hicimos un estudio de mercado y analizamos perfectamente dos ineteticismos que los argentinos nos molesta mucho. Uno, es el aumento de peso, ¿sí? personas que de alguna manera tenían algunos kilos de más y averiguamos Buscamos un, un, eh, personas que tenían algunos kilos de más y además también habían perdido el pelo. Y profundizamos ahí, hicimos un focus group y preguntamos cuál era de estas dos eh, dolencias o predisposiciones la que más le molestaba. Y claramente la que más le molestaba era, era la caída de pelo. Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando uno tiene algunos kilos de más, normalmente creemos que la decisión está en nuestras manos. Está uno está dice, bueno, claro. ya el día, el día lunes, ¿viste que siempre el día lunes comenzamos la dieta? Sí, sí. O, Pobre el lunes. Este, claro, voy a. Ahora comienzo con el gimnasio y yo, en cambio, la caída de pelo. Si no estás ayudado y asesorado por alguien especialista, muy probablemente caigas en mitos y en tratamientos caseros que lamentablemente no tienen los resultados deseados. Claro, doctor, tenemos que cerrar el programa, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad para aclarar un poquito de esto que afecta al 70% de los hombres y al 40% de las mujeres en algún momento de sus vidas. Totalmente, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan lindo día. Gracias.